La magnitud-temperatura es una de esas magnitudes con las que estamos constantemente en contacto queramos o no La primera interacción es en nuestro día a día con el tiempo atmosférico La temperatura que hace fuera de casa influye muchas de nuestras decisiones Por ejemplo, la de vestuario También tenemos la magnitud-temperatura en muchos otros aspectos de nuestra vida diaria como por ejemplo al darnos una ducha o al cocinar Por eso es importante, al igual que con el resto de magnitudes el darle un sentido en nuestra vida cotidiana para trabajarlo más allá de un número y un instrumento de medida. Uno de los principales obstáculos de esta magnitud es que es la única que no es extensiva de las que se ven a estas edades. Recordamos que una magnitud no extensiva eran aquellas que no se podían sumar directamente. Es decir, si tenemos una olla con agua a 80 grados y otra olla con agua a 20 grados, si las mezclamos no vamos a obtener agua a 100 grados. Esto puede provocar este tipo de errores al trabajar con esta magnitud. Especialmente porque con todo el resto que trabajamos estamos acostumbrados a sumarlas constantemente. Para intentar abordar este error lo que podemos hacer es, por ejemplo, ese experimento que acabo de decir. Tenemos agua a distintas temperaturas, comprobando la temperatura, y ver que al mezclarla no tenemos agua a la temperatura que sería la suma de las dos, sino que es una temperatura intermedia entre ambas. La temperatura también tiene varias unidades en las que se presenta. En nuestra vida cotidiana únicamente utilizamos el grado Celsius que es el que se representa con un símbolo de un grado y una C, como podéis ver aquí. Esta unidad establece que el valor 0, 0 grados Celsius, es la temperatura a la que el agua se congela y 100 grados Celsius es la temperatura a la que el agua se evapora. En cambio, no es la unidad que aparece en el sistema internacional de unidades. La que aparece en este sistema es el Kelvin, que es una unidad que principalmente se utiliza en el ámbito científico. Además, hay otra unidad, que es el grado Fahrenheit, que principalmente se utiliza en Estados Unidos, por si acaso la veis en noticias americanas o en series o películas. Suele causar impresión porque muchas veces la temperatura parecen mucho mayores. Normalmente se ven temperaturas de 70 o 60 grados Fahrenheit que pueden equivaler a unos 20 o 30 grados aquí. Si nos centramos en la que vamos a trabajar en nuestra aula, el grado Celsius, se nos presenta un obstáculo principal, que es el paso a los números negativos. Debido a que ese valor cero, el 0 grados Celsius, no es un valor final, sino que puede haber temperaturas más bajas, pueden ocurrir varias cosas. Si ya hemos trabajado la noción de número entero en nuestro aula, porque estemos en cursos superiores, pues simplemente tenemos los obstáculos que presente esa noción, porque una vez tengamos temperaturas más bajas que 0 grados Celsius, pues simplemente las notamos con números negativos. Si estamos en una etapa en la que aún no hemos introducido el número entero, pues no podremos utilizar negativos cuando bajemos de esos 0 grados. Tendremos que recurrir entonces a esa expresión que es bajo cero. Por ejemplo, la temperatura de menos 20 grados Celsius se dirá como 20 grados bajo cero. Esto puede causar obstáculos a la hora de comparar temperatura puesto que si queremos comparar 20 grados Celsius bajo cero y 15 grados Celsius, un alumno o una alumna puede pensar que la temperatura más alta es la de 20 grados bajo cero porque es 20 es un número mayor que 15. En cualquier caso, para trabajar la temperatura, en especial las menores a cero grados, tengamos en cuenta las características de nuestro entorno. Por ejemplo, no tendría mucho sentido trabajar con el tiempo atmosférico las temperaturas menores a cero grados aquí en Málaga, porque prácticamente no las hemos visto en nuestra vida. Así que tendremos que recurrir a otros aspectos de nuestra vida cotidiana, como puede ser en la temperatura que tenga el congelador o la cocina o cualquier otro aspecto en el que sí que veamos esas temperaturas negativas. En cuanto a materiales y recursos, el primer recurso que podemos utilizar es la estimación teniendo en cuenta nuestra percepción. Con esto podemos también ver que no es un instrumento tan fiable, puesto que puede haber personas más calurosas y personas más frioleras. Entonces, esa temperatura que para mí, Puede ser muy calurosa Pues para otra persona puede tener bastante frío Para ello deberemos recurrir A ahora sí Los instrumentos de medida de la magnitud-temperatura Que solo tenemos uno Que es el termómetro El termómetro se puede presentar de varias formas El primero de ellos es el termómetro analógico Que podéis ver ahí detrás O aquí Creo que ya lo habéis visto todas y todas Y lo conocéis Pero básicamente es simplemente una barra vertical En la que cierto líquido, antes era mercurio, ahora ya no, porque si se rompe es una brutalidad, que sube o baja dependiendo de el tiempo que haga. Esto es porque el material que hay dentro pues se dilata o se contrae según la temperatura. Este es un termómetro bastante simple, pero si tenemos en cuenta este que está aquí, pues es bastante más amigable a la hora de presentarlo al alumnado, puesto que además tiene varios pictogramas según la temperatura que haga. Pues aquí aparece el, el sol porque es bastante más caluroso y por aquí abajo aparece nieve porque ya estaríamos en los bajos ceros. Cosa que, como ya he dicho, aquí en Málaga no lo vamos a ver la vida. Por ejemplo, en el momento en el que estoy grabando me dice que estamos a 23 grados Celsius. El termómetro que tiene que ver con el tiempo atmosférico también se nos puede presentar de manera digital, como por ejemplo podéis ver aquí. Pero quizá el ejemplo más claro de termómetro digital que encontramos en nuestro día a día es el termómetro que utilizamos para medir nuestra temperatura corporal. Este termómetro seguro que han tenido contacto todas las niñas y los niños y el funcionamiento es prácticamente igual. Este sensor que está aquí, pues nos dice a qué temperatura estamos y en lugar de aparecernos de manera analógica representada en una recta vertical, nos aparece con números. Además, es una buena forma de ver cuál es la unidad que lo representa, puesto que en muchas ocasiones aparece en él, aquí no se va a ver, pero aparece el, la unidad de grados Celsius. Y esto es todo en este vídeo. Al igual que os decimos siempre, cualquier duda o pregunta la podéis dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente.